Ya, ahora sí, disculpa, disculpa, me estaban me están weyendo, Oye. ¿por y, en, la gente? Ya, ¿Fueron 30 segundos o ¿no? no? No, sí estaba rellenando. está mal. No, no está, relleno, está, relleno no, está relleno, bien. Ahí Después, no, sí, no, no, no, no cuando lo tenga que editar, Viendo, estaba viendo los videos igual yo, yo igual veo lo que hacemos lo estaba viendo por streaming está por Google. y me acuerdo que era como eh, ya estábamos pensando amigos Que yo no lo conectaba ah aquí no no está claro sí. <risa> ya pero mira yo siento que personalmente siento que ¿Qué? que que el Leonardo de cambio <coughs> eh Puta, aquí hay, aquí hay un rollo de industria usted ahora guayas, pero diciéndote que no le dedicaba que ganado la guayas con los bolsos Hay bombo buen buen sí. Infiltrado, porque yo creo que fue su mejor actuación, dentro de lo que yo lo gasto igual lo que ha Quien infiltrado a mí no sí. me gustó tanto, ¿eh? Eh, pero está bien, sí, está bien. Lo que pasa es que a lo mejor el personaje no brillaba tanto, pero... Que el personaje luego le a salir de, es a verdad, es como difícil de no tomarlo en cuenta, es, es como muy muy extrovertido, entonces es como, claro, como que se lleva la, la. A ver, es como que se lleva la atención al tiro, obviamente. Pero no, no me acuerdo en qué, quién ganó ese año a mejor actor. Tiene sí, que haber perdido porque ganó, había otro mejor, mucho mejor, no, no, no me acuerdo. fue una buena. Fue la película es pues como que haya ¿sí? es como mira la, las premiaciones nunca se las llevan los mejores los buenos nunca se las llevan yo eso mal aprendió mirando a gente que a mí realmente me gusta artista sobre todo musical, nunca se las lleva eh, la gente mira eh, Will Smith depende de que de, te guste yo siento que no es un mal actor o sea, le de ponen más que varios, Pero hay películas que sí, dicen momento que. Momento eso. Se, notaba, se notaba mucho la sobreactuación sobre que tenía que ser un pie, y la hueá que hacía sobre la, la Julia. Pero igual había películas mejorcitas que de él, que para haberse ganado el Oscar. Entonces realmente los el Oscar tiene un no Estado, estos premios son curiosos. Sí, pues hay muchas razones, sí, pero sí. por ejemplo uno dice, pucha, debería haberse ganado el Oscar en ese año. Pero también revisa ese año y a lo mejor había otra actuación de otro huevón más bacán también. Siempre siempre se puede discutir. Y de hecho, yo insisto, ¿eh? Yo, eh, hay, hay un punto en todo el arte ¿eh? de que los buenos llegan a un punto en que son buenas actuaciones las dos y en que darle el premio ya es una cosa de azar nomás. O sea, si tú le das el premio a este loco o le das el premio a este otro loco, igual va a ser bacán porque las dos actuaciones estuvieron maravillosas. ¿sí? Entonces, no es una hueá de gusto. Mamá, de a, mí, a mí los premios no me, no me gustan porque no para No, pero por eso, lo, lo que sí, lo que sí, generalmente eh, los nominados sí siempre son. ¿sí? O sea, a lo mejor el loco que, que, el premio, eh, que ganó el premio ese año, a lo mejor no te gustó tanto, pero los cinco nominados efectivamente son los cinco mejores actores de, de ese año. ¿Te Sí, o sea, hay, hay gente que es que, por ejemplo, la hablar de Cabrio, ¿cómo ¿sí se le pone? Hay varios actores que son buenos, eh, se lo van a ganar. Puta, se lo van a kill Puta, sé que tú dijiste una hueá muy buena de los actores chilenos. Los directores chilenos, ¿sí? o sea, no son tantos, pero los actores contestados. Ah, sí, no, de otra manera. En Chile, no, Chile. Bueno, mira, si tú te... sí, bueno. mira, la gente que está escuchando, si quiere ver así en su máxima atención tú eres chileno, así de bacán bacán, en el club, busquen el club. club, taxi para tres o taxi para uno bueno. bueno, un pedazo de atención. Yo me acuerdo que una vez estaba conversando con el chinista que a mí me gustó una actuación de donde, que, parte... que parte. No me gusta mucho, o sea, no es que no me guste no lo pesco. ¿Quién me también bien ah. Sí, no, era un... bueno, eh, muy Actúa bien, no, pero la interpretación, la interpretación es aburridísima. Todo lo que él hace es una lata con pana No, pero hace un... Un... Yo vi una actuación en un tiempo que por venir al videovía el a comprar cosas, sí, en artes. Había una película de, de un pianista que hacía, los zapatillos me dieron a. A, un, a una guardia de loco, sí, que, que es lo que era tan bueno, no. tanto, que se y escribió arte en todas las... Una, ¡Una mierda! Bueno. El, sí, una lata de acción, que el me raya... decir tiene lo que hacer con el tiempo de algunas películas, son muy lentas, con un periódico muy lentas, no sé si actualmente... No, ese es el problema del guión, ¿tú sabís? Es un problema de guión. Escriben guiones, escriben guiones, y el guión te dura una hora diez. Una hora diez, y una hora diez no vale la película. Entonces tenéis que estar tenés que estar rellenando con planos culeados largos, para tratar de darle como un estilo. Bueno, ese es un, ese es un símbolo del cine chileno, alargar el plano culeado, un plano que podría haber durado dos segundos, ponerlo en 45 segundos. ¿Cachai? Y tratando de darle una profundidad culeada que no tiene y transforma una película que más o menos podría ser buena en una cara. Entonces, en ese sentido, mejor hagan un medio metraje, en vez de hacer un largometraje malo, hagan un medio metraje bueno. así? Ese es como la idea. ¿Se acuerdan que cine? es ¿El cine chileno? ¿Tiene puta? A ver, metamos estamos enamorando con cine... He visto películas argentinas y mexicanas. Sí. Y... cine chileno tiene peca cuando en general el cine es como de, de países de que van en la pega de que como no entienden el no entienden el negocio igual es la tensión lo único que falta es tiempo que el tiempo vaya más rápido nada más que eso, güey. porque hay películas, películas buenas ¿sabes? pero no el, el tiempo te mata es como por ejemplo la, la literatosa sea todo Latinoamérica yo yo, yo, yo yo recuerdo haber leído y así como y entra te lo voy a replicar entra la luz y cae por el, por el mueble lentamente al piso y brilla todo el cuarto tres cuatro páginas por una por eso que a mí me gusta el. el yo, por ejemplo, que no culpo a la gente que le gusta Sombras de Grey, porque es una hora que corre. Fuga se llamó la película que hizo Fuga. ¿Quién? Fuga, Fuga. La película que a mí me gustó, que feminista no le gustó, eh, se llama Fuga. Y Fuga era también. No? No. no era la mejor película, pero era el artista emprendido. Parto de Fuga, viste esa serie, no, el... ¿Pacto de Fuga? No. Ya, Pacto de Fuga son unos trentistas que hasta que los metieron en la... preso en Timóteo. Ya. Por... Ah, el Benjamín Vicuña también? No, no sé si está Benjamín Vicuña, no sé. No me acuerdo. Ya. Pacto de Fuga 2020, 2020 se llamará 2020 del año. Eh, son ofendistas que están metidos en la esta y los locos se eh, salen de la cárcel ¿La, la, el, túnel, ¿El túnel o la, el helicóptero? O sé sea, es que el túnel del helicóptero no salía Ah, dale, la del túnel, sí, sí, sí Sí, me parece que también aparecía sí, el túnel hace, Ahora estaba viendo este está... Está... Oh, no, un punto, pero... Pero medio rojo, igual, era buena del... Parece que es el promedio rojo del Chihuahua, ¿tá? Está la memoria del agua que tiene. Le puede llegar la memoria del agua. Siempre es un hijo, le va a llegar porque la memoria del agua es, es... es mi puña, un hijo. Y eh, en la película muere abogado. ¿Qué? ¿Qué no sé, yo, yo a mí no me de yo, yo, yo, yo no lo puedo ver. ver. Yo me quedo dormido con toda su película. Todas sus interpretaciones de mierda, güey. Sí, es el, el, el, el, el mismo en el mismo ritmo culiado de, de, de casi quedarse dormido, y, y a mí esta weá me, me parece insoportable. A, a, a lo mejor a las mujeres le parece muy sensual como que una bueno, cara. No, pero tenéis que, que probarlo que Tú para tener una opinión tenéis que tener lo que te gusta? porque te perdió la justicia. ¿Cómo? Sí, bueno, para dar una opinión, yo siento, por ejemplo, yo soy un weón exactamente eh, de derecho. Pero yo igual me escucho escuchar, wea, sí, va a perder, para a tomar para pasar el beso, porque, de hecho yo he notado que me voy siempre para parar el tiempo y el ritmo de las cosas, y ¿sí? los ponen de izquierda, nos vienen más tarde de la derecha, y luego entre ¿De la derecha de hablo, ¿De wea, wea. Pues, eh, Entonces, Benjamin Biguña, no sé, se vea. Ah, no. Pero Benjamin Biguña, puta, sí, bueno, será lo mejor, pero tiene, tiene sus cosillas no es el mejor oye qué estamos para...? yo no sé yo me lo cuento soporíferos un un weón latero todo lo que toca lo hace aburrido todo lo que toca lo hace una lata weón le da un ritmo culiado de mierda es una concepción de de hay una escuela de teatro que tiene que ver eso con la interpretación interna y sacar lo mismo posible me da la impresión de que viene de esa escuela de teatro no sé. personalmente creo que de verdad no, que, que, sí, que, ¿ah? no, dale, dale, dale. Ah, eh, bueno, sí, personalmente creo que un hueón engancha por la... Por, claro, bueno, tiene una entrada con las minas ahí que, que, que, que, que le hace estar bien y que si sí actúa, eh, perfectamente sí, el hueón actúa, tiene, tiene un, un arco dramático que, que, que se nota y tiene un estilo de actuación que lo ha llevado durante todos los años mi problema es que el estilo la forma de ser, de ser cine, de ese hueón, tiene un ritmo tan lento, tan lento, y una forma como dramática de todo, de agarrar todo, que hace que a mí me bueno, el, el, el pelote. Es como, el, es como la forma de, de, de ver el arte que tiene. ¿Para mí, la forma de ver el arte tiene que ser una de forma puede ser que de tira arriba, abajo, todo lo que este, Para este loco no, para, para el parecer la forma de ver el arte que viene es como... Ah, dramático, ni un tal, Ya la mierda. La hace dramático y dramático y nada, nada, nada, nada, que nada, nada, y nada, nada, de una manera muy buena. ¿Sí? ¿Sí?